Y hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Sean bien, es un nuevo video del canal y pues, Ah, bueno, o sea, yo se tengo un amigo esta, es... esta vez estamos en un video con mi amigo, Adriel, digo hola Adriel Hola, hola. Lizeth y con Yulia, que que la... Seguramente lo conocían por el troleo del día de ayer, que vayan a verlo hola. en que sí. Que estamos troleo. Troleo. sin querer de la reunión XD, XD, XD, XD, XD, XD, X, deja el X de decir XD. Y chicos, entonces vamos a compartir pantalla rápidamente de el juego que estamos jugando que es Piggybull Mod. Sí, el juego que a todos les gusta. Así que rápidamente vamos a dar una partida de traidor. Y como ven en la pantalla, yo soy inocente. Así que rápidamente vamos a coger la pistola. Porque si no Adrián no, va no, a... no, no. ¡No, no es inocente! ¡No es inocente! ¡No es inocente! ¡No es un inocente! ¡Inocente! Yeah. Yeah. inocente. So yo, soy yo, yo, yo, yo. las manos, alcen las manos para que me lleven. No, de, déjame a mí agarrar la pistola. No, déjalo a Yulian. No, ¿Sí? no! ¡Mátame, mátame, mátame, mátame, mátame! Espérate, ya, ya te dejo de ver. Es, es, ah, ven, ven. Dispara, dispara. Ahí. Mátalo. Oye, verás si me matas, Julian, Si me matas, verás. No, no te voy a matar. Yo creo que es Liset, ¿no? En traído, serio? Chido, Ya la maté. ¡La Ariel! bien! Casi lo mato. Sí, casi lo matas. Pero yo la maté porque No, él... casi te mato a ti. Oye, me quiqueo De nuevo sí, ya. Pues ya me voy, me voy del juego y no grabo para ti. Bueno, me <ríe> quedé. Mejor me voy a ver video. Yo con el arma. Yo descubrí cómo sacas Entonces, a la gente. Entonces, estamos aquí de nuevo en el video. Y pues bueno, chicos, otra vez vamos a dar una partida de traidor. Han habido fallos técnicos y por eso es que no pude. Así que, chicos, y otra cosa es una técnica de que voy a pausar la pantalla cada vez que vean que me toque. Porque si no, van a decir: Ay, no, te dejo, sé te dejo, sé. Oye, Julia, salte de di que yo quiero coger la pistola. Ya puedo cogerla. Yo soy sí, nada, bastante la p. Mátame, mátame, güey. X. Era ella. No me digas que era ella. <risa> no, yo no es Adriel. Adriel, Adriel, Adriel, no era ella. No me mates. Siempre, Siempre me gusta. No Adriel, te no lo es juro, es no. Adriel, es Adriel. Ya, pero quédate, ahí, no me mates, no me mates, no me mates. Tú abajo, debajo, tío abajo, tranquilo, estoy abajo. Ahí está, solo se me pasa campero. por ahí arriba. Mira, mirate por donde está el puente de y yo. No, tú por campero, o sea, siempre... Sí, ese eh, eh, chicos, ¿saben lo estresante que es jugar con alguien? Si uno se la pasa campeón. No, lo no, estresante que es jugar con alguien. Y José. estoy aquí. Y por eso, así que por eso no me gusta jugar con alguien. porque yo soy el traidor, yo sí, Yo soy el traidor, ahí, si yo digo la de verdad. Si estoy, estoy de aquí, si estoy aquí, si sí, no soy yo si sí, sí soy yo, si sí estoy Mátame, aquí. Mátame, José, yo soy el traidor. Que no yo te mato, disparame a mí. Yo mato a Julián que es el traidor. Mira, te matar con la pistola, güey. Aquí y de <risa> una bala di Ok, vamos a darle una partida de Infection. Infection, uno de los con favoritos. Yo soy Poma. Corre, corre, corre, corre. A mí no me mates, Adriel. A mí no me Chicos, no, ustedes. No, porque no te maté, te lo juro. todo, hacer todo vosotros, que yo voy a distraer a la pepona. Y si, me matan, si te ¿todo? mato, ¿quién, ¿quién va a distraer? Eh? Eh, no sé, te ayudo, pero con eso ah. yo no me, ya me dejas de culpado, ¿ok? Si te ayudo a matar a todos, yo, ya me dejas, yo, de sí. culpar, a me dejas de culpado. Me dejas de Yo no campeo en toda la partida, yo nunca campeo. Ya, mm. no, no, no. pero tú te dejas matar. Go. Sí, eso le quita el ánimo el video, tío. <tú> oye, oye, oye. Bueno, que me mate la pepona la pepona si tú eres la pepona güey. no yo no soy la pepona Pero piggy sí me... es la mira, pipa dónde está piggy uy no. es Dios me casi pico. me vuelo dita estoy campeando en ese bolsito. ¡Piggy! venga vente por aquí vente por aquí vente por aquí no, dónde no, no no te mira. veo anda anda donde se le da la comida y por donde veas un hueco pasa por ahí mira luiset luiset ven luiset ven luiset luiset ven ya, oh, wow. aquí nunca nos va a matar por, por <ríe> mi cow <ca> por <ríe> mi no sabes dónde estamos Abriel sí no sabe, sabes ¿Sí se conoce el lugar sí se conoce el lugar sí sabe dónde está. sí sí me ah, conozco sí ese lugar y ese lugar no vale Ah, sí vale porque ya lo puse en el mapa y si ya lo pongo en el mapa es, es porque tú eres el creador de, de... Uy, qué oh, oh, oh, encontré un bus para salir de ese lugar. Encontré un bus para... No, tío, no puedo salir, no puedo salir de aquí, no puedo salir. No puedo... ¿Alguien, que, alguien que... ¿En vaya... serio? No, <ríe> no puedo ponerla Así es... me mata Soldier y me acaba de morir en el ácido. Espera, qué asco. Ya, listo, puedes hacerlo, del Soldier. Ahora lo que tengo que hacer es tratar de abrir la K-Card azul. No, ay, no, está aquí que cambiar, está aquí. Carices. ¡Qué, ¿Qué eso, ¡Eso es trampa! ¡Mata a Creo que está bajando por ahí. ¿Y saben qué, chicos? Me, me, voy, da, me voy de aquí. No, si no. Hay, estos no salen, me voy de aquí, ¿eh? Yo me morí. Sí, ya Pero se no murió. Lo Ay, ya. ¡Ah, los son! ¡Le dio esto! ¡Ah, y, y vale. incluso! Otra mira, infecta, a ver, no. si ustedes son... Si ustedes lo infectan a todos que yo haga el mismo bug. No, or, es, or. Es, es, es, es, es, es, es el Vamos, escapemos, escapemos rápido, escapemos rápido, escapemos rápido, escapemos rápido, escapemos rápido, por favor. Escapemos. No, Julian, este, yo tengo, el arma, Chicos, escapemos rápido. Chicos, los queridos se quieren meter a la partida, solo metan sí, rápido. Recuerden mi nombre de YouTube, que con eso es la clave sí, para. si hacer, se, hacer se quieren este meter partido. a nuestro. Así a la que la bueno, puedo vamos a dar al 3, 2. Uno, la Lizeth se ha despertado. No, el poder, ¿sabes, ¿sabes quién es? Tengo la Lizeth tiene el poder de los ¿Lizeth? patos. No, me mató el poder ah. de los patos. Pero, toma. Ah. No, no gasten balas, no gasten balas. ¿Sí? No las gasté todas, tengo guardadas unas cuantas. Ah. Me voy a dar de comer a yo. Julian, tú has todo, tú has todo, tú has todo. Yo tengo la ballesta, yo tengo una ballesta, yo tengo la ballesta, yo tengo una ballesta. X de No, arma. no dice, tú has todo, tú has todo, que yo le doy de que. no, no te vayas por ahí. Tú has todo, tú coges la llave inglesa y es todo. Oigan, sí, sí, sí. Coge la llave inglesa y es todo. Quedémonos en este lugar nunca van a saber dónde estamos pero ponte así ponte así ponte así ponte así, así. así. pasó el toma. ay no Que sí vamos a saber dónde estamos toma me cago Ahí. en todo o sea te odio me hagamos todo hagamos todo rápido, chicos no ah, okay, si les le gustan los les gustan los campers o no les gustan los campers ¿No? dejen su like si les gustan los campers y dejen sus likes. No, les a gusten. mí no me gustan para nada los campeones. No, va, va, van a dejar sus dislikes. No no, no, no. fallaste! ¿Ahora quién te protege? Toma. ¡Toma! No. Sí, me cago en todo. Estoy aquí, de arriba. Bueno, con ya Lisette, fallaste todo. Estoy sí, con Lisette, la de muñeca. ¿Eh? Y con, con Adriel, que es el tornillador. O sea, estornillador, sí, Mr. Bull. El destornillador. Destornillador. ¿Por qué me no, destornillador? ¿Por qué, no qué? qué? qué? me ¿Por qué me ¿Por destornillador? destornillador? No, no, no, no, <risa> <risa> Okay. oye ah, por ahí está abajo de este Lisset te odio aquí no odias listo listo listo listo listo listo listo Julian ah. dispárale cuando lo veas oye rápido que ya, ya vamos a escapar ya vamos a escapar te odio Julian oye no voy a voy a campear la puerta yeah, bien, no sabes dónde ya te por eso, eso es que no me gusta jugar contigo campeas te ma mato si te da la gana me da, la, me da la gana. ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Toma! toma. No. Vale, tú escapaste, pero. ¡Toma, toma, toma, vamos, ley! ¡Tenía Matías! ¡Tenía Matías en Roblox! ¡Oh, soy, soy un crack! No voy a decir. A la Matías! ¡Hola, Matías! Chicos, como ven, soy un crack, pues estamos... ¡No es un crack! La vamos a ganar la partida con... ¿Qué el... le del este de Adriel. Ah, es Adriel, es Adriel el lápiz. ¿Es Infection José o Player? Es Infection, chicos. chicos. Oye, se acabó, vos. no voy a ir por Lisette, voy, voy a ir a por Julian. No me vas a matar nunca. Te, te voy a matar, pero con, te voy a taladrar sí, pero. Ok. Ah, sí, me vas a taladrar, ¿no? Taladrar. Taladrar. Te voy a, te voy a dar comida, Pony. Así, ah, sí. sí. Ya, ya, George. Eh, bueno, si no me ayudas tú, pues me ayuda Matías. Adiós, Matías. Vale, eh, Matías. Vayan, sí, sí. vayan, vayan, tío. Vayan abajo. Uy, aquí, aquí, aquí. Corre. En, en el, en el... Ah, se, se cayó! cayó. se ¡Dali! <risa> ¡Dali! Lali, Lali, Lali, Lali, Lali. Toma. Buenísima, Mira cómo... No, si quieren, pónganse a bailar. Sí. No, no, no, sí, no, no, no, a bailar. no, se no, a bailar, que él, él es campero y de... y de... ¡Matías! ¡Ya! ¡Ya, él de. Ay, sí, como que tú nunca Te voy a matar. Benísima. Que alguien me venga. Alguien, mamá, ma, mate a Lizette.